20.36 En toda la República Argentina Estamos en la ventana Entre vos y la realidad Ya pasó Hernán Sin, Ya pasaron las columnas Y ahora es hora de Ahora es hora habla con los muchachos del Movimiento series Argentina. Estamos con Marco, Joaquín y Diego. Mientras Lucas Suárez invade las eh, inmediaciones del estudio y le dice a los muchachos que se corran hacia su izquierda porque así el sonido va a ser mejor transmitido. Bueno. Me parece mucho más valedero este, y eficiente que yo es, defina que es el Movimiento series Argentina. Que lo hagan ustedes porque es algo muy intrincado. Y quienes escuchen en este momento van a empezar a tener dudas y curiosidades sobre muchas cosas y vamos a tratar de responderlas con la mayor eficiencia y si no, demostrarles el camino para hacerlo. Marco, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por el espacio, es un gusto estar acá. Eh, antes que nada quería aclarar que el Movimiento Cegues, si bien está en la localidad de Argentina, no es el Movimiento Cegues de Argentina, si no existe. El Movimiento Cegues es una organización social, global, no partidaria. Entonces, lo que aboga el Movimiento Cegues podría dividirse en dos partes. Una parte es una crítica constructiva social a este sistema que podríamos denominar sistema monetario, que es en el que vivimos hoy en día, que sistema monetario no quiere decir solamente el dinero, sino cualquier forma de intercambio de dinero por bienes y servicios, uh -huh. es decir, ya sea trueque o dinero o, la, o, o labor directamente, todo eso se podría denominar sistema monetario. Uh -huh. A todo eso le hacemos una crítica que, para resumirla, ya que es muy abarcativa, eh, no puede seguir funcionando, es absolutamente obsoleta ¿Sí? en base a las condiciones tecnológicas y sociales en las que estamos hoy en día, y proponemos una alternativa viable que denominamos Economía Basada en Recursos. El nombre mucho no les dice, así que para describirla hacer una descripción bien amena, una economía basada en recursos es un sistema de producción y distribución de bienes y servicios donde todos los servicios y bienes están a disposición de todas las personas sin necesidad uh -huh. de intercambio de labor, dinero o bienes y servicios. Es decir, en pocas palabras, todo es gratis. Puede sonar utópico, puede sí. sonar ridículo, puede sonar chocante e incluso inmoral pero la realidad es que podemos hacerlo y podemos hacerlo gracias a la tecnología que tenemos y podemos hacerlo sin necesidad de que nadie sea esclavo de nadie ni destruir los recursos de este planeta y no podemos salir de eso dentro de un sistema monetario. Dejamos una consulta, digamos. O sea, lo que se propone es eliminar todo tipo de moneda y que los recursos sean producidos para todos y que haya, digamos, abastecimiento de esos recursos esenciales o no para todos y que todos tengan acceso a ellos. Eh, o sea, estamos hablando de eliminar todo tipo de instituciones, de, de, de grupos de poder, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se logra eso? O, digamos, ¿cómo se cree que se puede lograr? Bueno, eh, si hablamos de cómo llegar a eso, esa es la parte complicada. Es decir... Nadie niega que va a ser difícil, pero podemos dejar bien en claro algo. El movimiento SEIC tiene perfectamente clara dos cosas. Uh -huh. ¿Dónde estamos hoy en día y a dónde queremos llegar? La línea gris, que denominamos coloquialmente la transición, es vaga y hay un montón de propuestas que podemos abarcar y profundizar. Uh -huh. Pero quizás lo ideal al principio es eh, ver qué es una economía basada en recursos en profundidad y luego ver cómo se llega a eso. Para entender el objetivo común Es decir, si quizás, si quizás no entendemos a qué estamos yendo A veces la gente propone da propuestas de transición claro. Que no son coherentes Una cosita que quería decir es sí. Como movimiento X es algo muy difícil Y absolutamente nadie, a menos que sepan alemán eh, Sabe cómo escribir la palabra este, Pueden entrar a mirastedocumental.com.ar Repito, mirastedocumental.com.ar sí. Y ahí pueden mirar dos documentales que son solamente películas, no es que somos los religiosos, los documentales, claro. ni nada por el estilo. Son solamente una, dos películas que transfieren de forma eficiente el mensaje por el cual nosotros abogamos. Sé que es una palabra alemana que quiere decir el espíritu de los tiempos. Sino sí, digamos. si la tomamos en el sentido hegeliano, creo claro. que era, más que el espíritu del tiempo, que es la traducción literal, significa la, la época... No, la época, el... el... sistema de valores imperante claro. en una sociedad en El, paradigma. O sea, el paradigma de una época particular y si le damos el, la interpretación poética de movimientos claro. X, es el movimiento del paradigma de una época. ¿Y en qué se basa, bueno, entonces una economía basada en recursos y en qué difiere de lo que eh, hoy vemos? Bueno, difiere en absolutamente todo realmente. Este, empecemos por cuestiones bien básicas. Hoy en día las leyes del mercado se basan en que, bueno, para hacerlo bien simple, la persona que trabaja más tiene más dinero y por ende puede tener bienes y servicios. Esa es una descripción bien amena, un economista me daría una patada en el traste, pero claro. estoy haciéndolo bien ameno para está bien, está bien. ir al punto. Ahora, si analizamos un poco eso en, en nuestro contexto, hoy en día eh, ese sistema no tiene en cuenta en lo absoluto la forma en que los recursos se manejan de forma natural. Los economistas hablan del flujo del dinero y, a, y no tienen nada que ver con cómo se manejan los recursos. Entonces, si uno tala árboles más rápido de lo que crecen, al economista mucho no le importa. Sin embargo, los recursos se agotan y eso nos afecta a todos. Bien. Si consumimos petróleo un millón de veces más rápido de lo que de lo que se reproduce naturalmente, vamos a tener un problema eventualmente. Entonces, en una economía basada en recursos, estamos acordes al equilibrio dinámico de la producción de recursos, es decir, no consumimos más rápido de lo que se producen. Esto se puede hacer si se hace un análisis científico de cómo, de cómo eh, administrar los recursos. Este, la otra cuestión es esto, este tema del trabajo. Hoy en día las máquinas están siendo cada vez más rápidas, más inteligentes y más eficientes que nosotros para hacer todo tipo de trabajos repetitivos y monótonos. Entonces, todo, todo capitalista o entrepener, si quiere mantenerse con un precio competitivo, a larga, va a tener que automatizarse. ¿Por qué? Porque va a ser más barato poner máquinas que poner trabajadores y pagarles vacaciones, que se enferman, que se aburren, que se cansan. Además, la, realmente la tecnología está para liberarnos del trabajo pesado y monótono. Si para eso no está la tecnología, ¿para qué está? Entonces, bajo ese paradigma, no es que se van a acabar todos los trabajos. Eso es ridículo. No se van a acabar todos los trabajos. Pero podemos eliminar, por dar un número, un 90% hoy, con la tecnología que tenemos hoy, podemos eliminar casi todos los trabajos repetitivos y monótonos entonces no se van a acabar todos los trabajos pero va a haber un punto que se va a haber un desempleo crítico, es decir, va a haber tan poco empleo que la gente no va a tener poder de consumo o sea, no va a tener dinero para consumir bienes y servicios que los producen las máquinas entonces el capitalismo se va a colapsar a sí mismo. Esa sería la gota que rebalza el vaso. Es uno de los problemas fundamentales del capitalismo hoy en día. Y de hecho, si hubiera leyes laborales decentes y que se apliquen en todo el mundo, ya viviríamos ese problema. Una de las razones por las cuales esto no pasa es que eh, los países subdesarrollados es tan barato poner mano de obra barata que sigue siendo más barato eh, poner trabajadores que máquinas, pero subir a leyes laborales decentes, este problema de lo que llamamos el desempleo tecnológico sería muy real hoy en día, y lo es en los países desarrollados. Uh -huh. Entonces, como para resumir un poco y, y hacerte una pregunta, es, se toma en cuenta que los recursos naturales que existen hoy en día y que la tecnología que hay es suficiente para darla a todos, vivienda, una, un hogar eh, y educación. Y educación a todos a todas las personas, eh, ¿correcto? Sí, hoy en día tenemos la tecnología para satisfacer prácticamente todas las necesidades. Enumerando las básicas serían agua potable, comida nutritiva, refugio apropiado y educación relevante. Uh -huh. Que haya tantas personas en el mundo que no tienen esas necesidades es una vergüenza, es ridículo, es patético. Podemos hacerlo. A nadie le hace mal que le den agua, a nadie le hace mal que, que le den comida, a nadie le hace mal que le den educación. Y mi pregunta va hacia, eh, entiendo que el proyecto necesita de una colaboración casi global, y por ende eh, después, si se instalara una sociedad así, requiere que todas las personas se adapten también a ese sistema por ende, habría que haber una educación que se plantee a nivel global para que todos entiendan el proyecto y lo lleven adelante de la misma manera ahora, si eh, hacemos igual la educación en todo el mundo perdemos un poco de lo que es diversidad social eh, ¿cómo el proyecto 6D encara esta problemática? lo que puede ser eh, unificar la cultura global y perder diversidad Que es algo que verdaderamente es interesante Porque en cuanto a humanos producimos cada cultura Algo distinto, ¿no? Nadie dice ah. Nadie dice de eliminar la diversidad cultural Simplemente entender cuáles son las necesidades básicas Que tenemos todos como seres humanos Que son las mismas, o sea Digamos, nos gusta o no, todos necesitamos comida Todos necesitamos refugio, todos necesitamos agua Necesitamos educación, eso es igual para todos Ahora, hay muchos paradigmas educativos No decimos que hay solamente uno Pero tenemos que hacer un cambio Total de nuestro sistema de valores. Entender qué es relevante en este momento y qué no. Entiendo que me planteas que nadie va contra la diversidad cultural, por supuesto, yo he leído bastante sobre el proyecto y entiendo que no va contra eso, pero me gustaría saber, eh, afinando un poco, cómo se lleva a cabo una educación global para poder hacer de este proyecto algo concreto y no una idea utópica. Claro. Bueno, este con respecto a la diversidad cultural, es decir. En una economía basada o en recursos o en la transición o en lo que nosotros proponemos, no hay ningún problema si una persona quiere ser eh, budista, católica, cristiana, judía, protestante, hinduista, o cualquier subcultura o religión que tenga ganas, o cualquier estilo de vida, alimentación o costumbres. Eso es totalmente individual y, y dependiente de cada individuo, de cómo lo quiera hacer, y de cada cultura, de cómo quieran... este Reproducir ese tipo de comportamiento Entonces una pregunta que siempre nos hacen Que es resumiendo lo que vos hiciste es, La gente no va a ser todo igual No, la gente va a ser Es necesario que sea igual en algunos aspectos Es necesario que haya tolerancia Si no hay tolerancia no vamos a poder llegar a esto Es necesario que haya pensamiento crítico Y curiosidad para conocer distintas culturas Es necesario que la gente Si bien puede tener su propia cultura Conozca de distintas culturas Para, te, para entender eh, y conocer eh, distinte, Distintas eh, costumbres Y ser más empático con distintos tipos de personas. Es necesario que la gente tenga pensamiento crítico y entienda al menos de forma básica, no se falta que todos sean científicos, pero entienda al menos de forma básica los procesos de la ciencia para entender la tecnología y que nadie los manipule. Con esos entendimientos básicos después cada persona puede ser tan libre como quiera eh, porque no hay ningún impedimento con la diversidad cultural. Me imagino una pregunta que podría cualquiera hacerse al escuchar por primera vez este tipo de ideas y una de ellas debe ser, bueno, es eh, ok consumimos el petróleo una X cantidad de veces eh, más rápido de lo que se produce naturalmente o se reproduce naturalmente, mejor dicho eh, entonces, digamos ¿qué fuente de energía hay en este mundo que pueda generar la misma cantidad de este, recursos eh, vaya la redundancia, energéticos para satisfacer la demanda que tiene el mundo, que es mucha digamos ¿cuáles son los métodos? ¿hay una manera de suplir esa fuente? Sí, de hecho hoy en día lo hay pero digamos, todo depende de la digamos de la tecnología que se aplique para utilizarlo. Hoy en día del sol puedes sacar un montón de energía ya sea energía térmica o energía directamente eléctrica uh -huh. de la tierra, digamos, con energía geotérmica puedes sacar muchísima más energía de la que necesitas para abastecer a la tierra hoy en día uh -huh. eh, so solamente son recursos que no están explotados, uh -huh. simplemente porque no es rentable, uh -huh. o sea porque es parte de la lógica del sistema monetario que si algo no es rentable no se va a hacer, entonces no, no es un problema de que no existan los recursos. De hecho, justamente el recurso energético es uno de los que es más abundante en la Tierra. Uh -huh. Incluso también tenés de Mario Motriz, tenés eh, de las olas, incluso gradientes térmicos dentro del mar. hay que Hay muchas fuentes de energía. Todo depende de la tecnología que tengas para poder explotar. ¿Hay en Argentina energías de ese sustentables de esas características que no sea, por ejemplo, la eólica o la solar? Eh, hay un reactor experimental geotérmico en Comahue, creo, uh -huh. que es eh, una centralita pequeña, que es experimental, uh -huh. eh, porque es un yacimiento natural, uh -huh. y creo que es de, algún, de una universidad. ¿Mario Motriz no hay ni a ganchos? Mario Motriz hay, potencialmente, hay uno en la Península Valdés, lo que pasa es que es una obra de ingeniería muy importante que nadie la puede agarrar. Claro. Porque de hecho ahí se, se forma, eh, entre los dos golfos de, de, que están en la península, se forma un desnivel, creo que de un metro, no cosa por el estilo, claro. que es muy importante, y con ese caudal de agua, pues... Y cuéntanos un poco sobre las películas que nos mencionaron antes, digamos, esas se pueden ver en, en mirastedocumental.com, me dijiste... Mirastedocumental.com.ar .ar, bien, y, y esas películas, eh, ¿quién las hizo? las hizo un señor llamado Peter Joseph, que es el fundador del movimiento Cegays, que no es el líder ni nada por el estilo. El movimiento no tiene líderes, es horizontal. A las decisiones se arriban a través del consenso racional. que Es un concepto interesante. que, es... que Claro, porque, digamos, si yo pienso en el sistema que más libertad en el imaginario popular, se entiende que existe, que es la democracia. Que se entiende que existe, que es la democracia. Eh, estamos nosotros... Diez, creo que somos en esta mesa, y, de, y tenemos que votar algo, levantamos la mano, y si es una locura, si seis si, levantamos la mano, ya está. Claro. Ocho votan <risa> la mano por matar a los otros dos, claro. y, y los dos votan que no. Entonces, ¿qué se hace? entonces No digo que la democracia es mala, pero dependiendo del contexto, la democracia puede no ser lo más eficiente. Es decir, ¿para hacer un avión se vota? No. Sí. Para hacer un, un edificio no se vota, para hacer eh, producir alimentos para todo el mundo no se vota. Es decir... La realidad es que los problemas que tenemos hoy en día son técnicos. No porque a mí me guste o porque me deje de gustar. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Los problemas de hoy en día son técnicos y la forma de resolverlos también es técnica. Entonces, es necesario que la gente comprenda esto. Y de nuevo, esto no es una tecnocracia. No es que los científicos van a tomar el poder y van a tomar todas las decisiones y lo claro. que dicen los científicos se hace. No, no es así. Sino que se puede arribar a las decisiones a través de este ¿Cómo se llama esta rama de la matemática? Ah, la investigación operativa. La investigación operativa, muchas gracias. Este, una cosa que decía antes este, mi compañero Joaquín era que, eh, eh, que quizás no es rentable solucionar algunos problemas. Y eso es cierto. Los problemas de hoy en día que sean posibles solucionar, pero que no sea rentable, no van a ser solucionados. El Banco Mundial está se fundió en 1929 uh -huh. se fundó en, <risa> se fundó <risa> se, viene se fundó en 1929 para acabar con el hambre del mundo y evitar las guerras lo podrían haber hecho hace 70 años y no lo hicieron ¿Por qué? porque no es rentable la realidad es que hoy tenemos la tecnología para hacer dar comida a todo el mundo pero no se hace porque a corto plazo no da dinero, entonces nadie puede hacer eso hoy es tan caro hacer una inversión, de hecho, inversores este iniciales a veces tienen que esperar cinco años en margen rojo, es decir, perdiendo dinero, hasta recién ahí, después de tener ganancias, y quizás no, y se funden. Es decir, entonces, los problemas hoy en día no son rentables. que no son rentables de resolver, no van a ser resueltos. Marco, siguiendo un, un poquito con la, con la línea de la pregunta que te hizo Juanchi, yo quería que me cuentes un poco ustedes contaron el... el, el digamos, como el punto clave o la, o la piedra fundacional de todo este movimiento. Yo lo que quiero que me cuentes es cómo arribaron a eso, o sea, el génesis del proyecto, desde cuándo está en pie y aparte también qué impacto está teniendo, ya sea en los medios, ya sea mundialmente, qué países hay, cómo, cómo, es, cómo fue la transición desde que esto se fundó hasta lo que es ahora y si ustedes tienen pensado algún próximo paso o, o cómo sigue esto, digamos. Bueno, está muy bien. este Sí, es verdad, antes me habían preguntado con respecto a las películas cómo se fundaron. Bueno, Vamos a contar un poquito Seguramente muchos y la mayor parte de las personas que están escuchando Conozcan la película sidegeist Que también sidegeist", o, o sidegeist 1", que también la hizo Peter Joseph Sidegeist 1 no tiene absolutamente nada que ver con el movimiento Es una película que habla sobre las torres gemelas este La religión Y la guerra Y las corporaciones Y algunas cosas medio conspiranoicas Que podrían o no ser verdad este eh, A partir de la película Sidegeist 1 eh, la gente le mandaba mails literalmente a Peter Joseph, diciendo Peter, el mundo es una mierda ¿qué hacemos? y Peter respondía sinceramente no sé o sea, era una película básicamente catártica que decía exactamente lo mismo el mundo es una mierda este, a partir de eso conoció a Jack Fresco que es el creador de las ideas y el fundador de un proyecto que se llama Proyecto Venus que ahora les voy a hablar un poquito después de cerrar este tema este, a partir de eso Jack Fresco le mandó su libro que cuenta en profundidad estas ideas que se llama Lo mejor que el dinero no puede comprar o en inglés que solo se encuentra disponible en inglés, The Best That Money Can't Buy, este, que cuenta estas ideas de, de qué es una economía basada en recursos y cómo eh, vivir en un mundo mejor. Este, a Peter le convenció la idea y, estaba, y en ese momento estaba haciendo su segunda película, Seige's Addendum. Este, ahí decidió eh, que hacer que esta película eh, difunda el Proyecto Venus como una posible solución y ahí se fundó el movimiento Seige's. De hecho, al final de la película, Seige's Addendum, dice, únete al movimiento, de TheSegaysMovement.com este y, y, y ahí en ese momento se fundó el movimiento Y ahí la gente a nivel internacional Que había mirado las películas empezó a juntar Empezó a hacer reuniones y Con el tiempo empezaron a armarse grupos de acción distintos Que ya sea como nosotros que somos el equipo de conferencias y voceros Que vamos a la radio Con suerte algún día iremos a algún programa de televisión Preparamos conferencias También hay equipos web de, Justo estos dos compañeros también están en el equipo web en este hacemos todo tipo de actividades este, para intentar difundir este mensaje y comunicarnos internacionalmente con respecto a esto que me habías preguntado de cuáles son los planes Bueno, el movimiento es claramente como les, como les di antes de entender no tiene un plan fijo y totalmente estructurado de cómo hacer esto nadie tiene la bola de cristal nadie sabe lo que va a pasar mañana menos vamos a ver qué va a pasar dentro de 50 o 100 años Entonces, pero se podría dividir en tres fases la primera fase que es en la que estamos que es en <coughs> difundir el mensaje lo más que podamos y, y llegar a que la mayor parte de gente quiera o al menos difundir por su cuenta este mensaje o unirse con nosotros y hacerlo en grupo. Ambas cosas son válidas. No hace falta que todos se unan al movimiento X ni nada por el estilo. No somos una secta que busca amigos ni nada por el estilo. La realidad es que mientras difundas esas ideas, buenísimo, y si querés hacerlo junto con nosotros en equipo, mejor. Esa sería la primera fase. Luego la segunda fase, que es empezar a juntarse en equipos, como lo estamos haciendo un poco más acá en Argentina y en Capital Federal, este, empezar a juntarse en equipos Especializados Para hacer cierto tipo de cosas Como estamos haciendo acá Y la tercera fase Es decir, a medida que ya Tenés un impacto mayor en la sociedad empezar a, eh, a, y, y tenés más cohesión social Es decir, más capacidad comunicacional Empezar a hacer eh, Una presión social Para intentar tirar abajo este sistema O decir, mira, acá estamos Por dar un ejemplo cualquiera Que siempre dice nuestro amigo Javier Que acá no está es, que sé yo Si de repente... Si tuviéramos la capacidad comunicacional y decimos, toda la gente que apoya el movimiento movimiento movimientos no compra Coca-Cola más, ya está. Y eso genera un impacto considerable. Una, una, una especie de boicot como hizo Luther King de repente. Claro, por es por dar un ejemplo cualquiera, no hace falta que sea eso, pero empezar a hacer presión social a nivel internacional. ¿o? Algo que no pasó, al menos en esa, en esa forma, y jamás. En ese grado no pasó jamás. Una revolución del consumidor o algo por el estilo. Por dar un ejemplo cualquiera sería ese. Esas serían las tres fases del movimiento. Llegar a la gente Unirse en grupos Y hacer presión social Y Peter Joseph Me decís que no Es un líder No encabeza Ningún tipo de acción Ni nada Y hoy Él O sea Él Digamos ¿Qué, qué es? Para Con El Movimiento civil? Él trabaja en el Movimiento Series eh, a, a nivel internacional Es decir eh, si bien no hay una cuestión jerárquica no es que en la parte internacional le dice a la local y nacional qué hacer, no hay un aspecto jerárquico hay distintos niveles, es decir, no es lo mismo mandar un mail desde el aspecto internacional que habla sobre todo lo que está pasando en el resto de los países, que nosotros en Cava o en Argentina que le mandamos a los argentinos y a, lo, y a los cabenses sobre lo que está pasando en, lo, en la localidad particular Peter, que como ya dije no es el líder de nada simplemente es el fundador y bueno, no voy a negar que tiene influencia sobre lo que, lo que, lo que los integrantes del movimiento eh, escuchan Aún así no, no se autoproclama como líder, no da órdenes, este, pero sí tiene ideas buenas y es un participante más que ayuda y colabora a nivel internacional en las reuniones internacionales de comunicación intercapítulo que hacemos a través de Teenspeak, que es un programa para comunicarse por Internet. Retomando un poquito la pregunta que te habíamos hecho antes, vos mencionaste un, un nombre de una persona que se llama Jacques Fresco, y un proyecto, que vos dijiste Proyecto Venus, que es para la gente que está escuchando que cuentes un poco, en breves palabras, quién es este tipo, qué hace o qué hizo, qué, qué profesión tiene, es como un poco difícil, ¿no? Y que cuentes en qué consta el proyecto. Bueno, Jack Fresco es un, una persona bastante particular, que tiene unos 95 pirulos ahora, este que es el fundador del Proyecto Venus, que en su momento tuvo otros nombres, pero existe como entidad hace unos 50 años aproximadamente, creo que más inclusive. Este, y viene proponiendo esta misma idea Con algunas breves, leves modificaciones a lo largo del tiempo Que le fue haciendo Hace un montón de tiempo Y no solo tiene estas ideas sociales, abstractas Y, y sociales y económicas la, Cuando decís la idea te referís a la al sistema de, de recursos La economía basada en Exacto. recursos No solo tiene esta idea abstracta Sino que el, el proyecto Venus también se jacta De tener diseños particulares eh, Prototipos para proponer, entonces no te dicen, no, la ciudad tiene que ser así porque yo te lo digo, sino que te dicen, mira haciendo un análisis científico de cómo de cómo maximizar eficientemente la energía este, para que haya para todos este, proponen, por dar un ejemplo cualquiera que es el ejemplo más básico, ciudades circulares porque son equidistantes, entonces eh, para viajar de un lado al otro, desperdicias menos energía es un ejemplo cualquiera, después tenés un montón de características técnicas y diseños ya que me preguntaste un poco sobre la vida y experiencia de Jack Fresco, Jack Fresco hizo de todo, es él se define como ingeniero y diseñador industrial e ingeniero social también. Este, Pero la realidad es que hizo de todo y trabajó desde enseñando a perros lazarillos y domando animales hasta diseñando cohetes y, o también trabajando diseñando sistemas de seguridad para los para, para, para el ejército. Este Diseñaba <coughs> eh, cómo hacer películas 3D sin anteojos. Hizo un montón de cosas realmente la experiencia que tiene él eh, es muy amplia este, y él está en un proyecto aparte, pero con un mismo objetivo, este que son independientes entre sí. Los dos proyectos, el Movimiento Seguido y el Proyecto Venos, son independientes entre sí, pero tienen el mismo objetivo, que es llegar a una economía sana en recursos en un mundo mejor. La diferencia es que el Proyecto Venos es, es una organización vertical, este que tiene su propia rama activista que, y que ellos piden donaciones para a, hacer lo que ellos quieren a gran escala. este Pero más allá de eso, la realidad es que los objetivos son los mismos, lo único que difiere son los medios. Okay, y, este, y este proyecto que vos que vos comentás que viene hace, hace varios años ya en Boca, ¿no ¿qué estatus tiene, digamos, ahora? ¿Qué, qué, qué hay gente que qué gente lo apoya? O, o cómo? Porque la verdad es que, si no, ves, si no ves la película, realmente, yo nunca lo leí en un diario, ni absolutamente nada, por lo menos acá en Argentina. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué fuerza tiene en el mundo, digamos, esto? ¿El movimiento, seguides, a nivel internacional, está mucho No, te pregunto, el proyecto Venus en particular, vos que decís que tiene una rama que es independiente, tiene una rama activista que es... Eh, diferente, digamos sí. y, y tiene recursos, ¿no? Y gente que busca recursos para lograr este proyecto eh, Hace poco el Proyecto Venus este, Pidió Estaba pidiendo donaciones para contratar a un director Y hacer una película taquillera Quieren hacer una uh -huh. película que llegue a todo el cine este, Y que la gente salga, de la, salga del cine Diciendo, puta madre, ¿por qué no vivimos así hoy en día? Ese es el objetivo Y para contratar al director Buscaban 10.000 o 100.000 dólares no 100.000 dólares y pidieron donaciones Y fueron más que nada donaciones pequeñas Así que podríamos decir que un gran apoyo No no, no puedo decirte números No tengo idea de cuál sería el número de, de, de apoyantes Pero gran parte de las personas que están en Movimiento Seguies, Al menos parcialmente Apoyan el Movimiento Seguíes, claro. Y el Movimiento Seguies. Tampoco te puedo decir un número exacto Pero en la página internacional Tenemos registradas más de 500.000 personas Así que no, no digo que tenemos 500.000 personas que laburan en el movimiento, pero 500.000 personas que dijeron, uy, esto me interesa, quiero recibir mails. Claro. Y siguiendo un poco lo que decía Santi recién, eh, y vos hablabas de, de, una, de una etapa inicial, eh, a, llegando a qué objetivos ustedes se sentirían satisfechos, por, por lo menos en esta primera etapa, ¿no? No, eso es un bug, yo no me siento satisfecho en ningún momento, decir, o sea, en ningún momento digo, bueno, listo, ya está, me voy a mi casa es Decir A veces, por ejemplo, hace poquito tuvimos el Z-Day, que es un evento global, global e internacional iba a decir, valga la redundancia, redundancia este, Un evento global donde más o menos al mismo tiempo, por los mismos días, se hace un evento en cada localidad De difusión de, este, de esos entendimientos, si tienes un capítulo chico, o una localidad chica, con pocos participantes, puede ser Pasar una película en tu casa con tus amigos Eso puede ser un ZDI O con Cava un evento para 500 personas O incluso más, miles Como fue en el caso de De, de Londo, no, de Vancouver, perdón Vancouver este, eh, Así que eso, eso es el ZDI eh, Permitime, hay algo que no Que no me cierra a mí eh, Y que me parece que, se está, que, que no se está Con hablando. los tapones de punta Sí, digamos, estamos hablando de, de producir Recursos y, y abastecer al mundo entero con todo lo que el mundo entero necesita de manera gratuita porque nos lo merecemos por habitarlo, básicamente, y porque es de todos. Eh, justamente para no morirnos. Está, está perfecto. Para que, el que solamente el que nació en una familia con más plata tenga el derecho a no morirse de hambre. digamos, Entiendo el mensaje. Ahora, eh, las digamos, ¿quién va a producir esos bienes y por qué me los va a dar sin retribución alguna? Bueno, yo tengo un ejemplo clarísimo un ejemplo clarísimo que, bueno, lo vemos todos los días, que es, por ejemplo, la Wikipedia, que es simplemente voluntaria, todo el mundo aporta su conocimiento. Y hay otro que es un poquito más eh, sutil, que es el, lo llama todo lo que es el movimiento del software libre, que es básicamente gente que aporta voluntariamente su trabajo de muy alta, digamos, de muy alta calidad intelectual, como sí. es la programación, uh -huh. que lo entrega de forma gratuita. Claro, de hecho... Porque... De, o sea, de hecho, es simplemente el querer hacerlo, el poder hacerlo, sí. que te permite hacer esas cosas. ¿Y por qué el tipo que va... O sea, me imagino que todo... Hablando de tecnología y maquinaria para, para, para sostener este sistema de producción, o, o no sé, me imagino que las ciudades se, se manejarán tecnológicamente no sé la recolección de basura, por ejemplo, digamos el tipo, hay alguien que va a tener que laburar arreglando esas máquinas o hacer el trabajo sucio de tener que ir a las 4 de la mañana, se rompió la que construye, no sé, cualquier cosa y tengo que ir a arreglarlo, porque él va temas a... redundantes. Claro, porque ese tipo va a tener que la estar... La gente siempre piensa que hay una computadora y entonces se rompe la computadora y se cae el avión. No, y nos morimos todos. No, no tiene por qué ser así. Construís 25, 10, 7, 8, 100, dependiendo que sea lo más eficiente y necesario, sí. cableados y eh, independientes. Entonces, si se rompe ese, se activa el otro automáticamente. Entonces no tiene que venir nadie y ni, no hay ninguna emergencia. Entonces, eso se puede hacer. Se puede no, hacer... de hecho se hace. es hace... algo que se hace hoy en día en los aeropuertos, por ejemplo, con... El... Sí, con... Todo lo que es la, el abastecimiento eléctrico O sea, los aeropuertos se abastecen de la red eléctrica Pero tienen su backup De un grupo electrógeno uh -huh. Pero no se hace con otras cosas porque es muy caro Como dijimos antes Vos antes en tu pregunta dejaste muchos problemas tácitos Dijiste, ¿por qué alguien va a producir algo eh, sin, sin un interés individual? Y hablas de forma tácita De lo que es el mérito y la naturaleza humana. que Son dos grandes problemas que viene la gente con respecto al movimiento, que es, y lo voy a dejar bien en claro. No existe la naturaleza humana. ¿Qué es la naturaleza humana? La naturaleza humana es que si no comes te morís, naturaleza humana es que tenés un cerebro, la naturaleza humana es que tenés el potencial de hablar, sí. la naturaleza humana es que tenés manos con pulgares opuestos, eso es la naturaleza humana. Con respecto al comportamiento, no existe la naturaleza humana, lo que existe es el comportamiento humano que depende del sistema de valores, y de dónde viene el sistema de valores, del ambiente ¿Qué es el ambiente? El ambiente no es tu familia, no son solo tus amigos, no son... el ambiente es cada experiencia que tuviste en tu vida, cada cosa que viste, cada persona con la que hablaste, el ambiente es algo extremadamente complejo y que cambia constantemente. Y eso es lo que determina nuestro sistema de valores y por ende nuestro comportamiento. Con respecto al mérito, que es un concepto bastante, bastante retrógrado el del mérito, no tiene ningún sentido decir... ¿Ustedes construyeron estos micrófonos que están acá hablando y se los merecen acaso? Bueno, podríamos decir que los pagan, pero realmente están en parte beneficiándose de lo que hizo otro Si sí, no le pagaron no. a esa persona directamente no. Entonces, el mérito es un concepto un poco ridículo En el sentido de que este, la forma más eficiente de estar bien como individuos es cooperar entonces inclusive dentro del capitalismo el mérito se contradice consigo mismo porque si yo soy hijo de un padre totalmente rico y heredo todos sus millones sin hacer nada el mérito se lo meten por el traste entonces no tiene ningún sentido es a lo que, el capitalismo se basa en, en, en la competencia y en el y, y, en, perdón, en el individualismo y es algo totalmente ridículo hoy sabemos que es mucho más eficiente la cooperación entonces incluso desde, desde el punto de vista individualista de yo quiero todo para mí, todo para mí no me importan los demás vas a terminar mal vos la forma más eficiente de que estemos bien todos, la forma más bien de que yo esté bien, es que todos estemos bien. Doy el ejemplo. Si vos vivís en tu country privado, cerrado, encerrado en vos mismo y te chupa un huevo lo que pasa en el resto del pa el resto del mundo, en el resto del país, o que haya gente pobre que no tiene para comer, un día salís a hacer las compras tranquilamente, viene un chabón, te roba y te pega un tiro en la rodilla Y dice, ¡ah, mi pierna! Y te jodiste. Es muy simple. Si todos no estamos bien, tus posibilidades de estar bien se reducen. Entonces, incluso desde el punto de vista individualista, la cooperación, y que todos estemos bien, es más eficiente. Y aún así, el punto de vista individualista no tiene nada que ver con la naturaleza humana. La naturaleza humana no existe. Eso viene es del sistema de valores, que viene del ambiente. Siguiendo un poco lo que decía juan vos hablabas de que el mundo ha cambiado y muy probablemente necesite de soluciones nuevas. Y el modelo que tenemos hoy se ha agotado. pero en cierta forma, y te pregunto, o sea, no es que quede por sentado esto, pero ¿no hubo un tiempo en el que todo era gratis o en cierta forma vivimos eh, sin trabajo, asalariado, digamos, y, y en el cual todos contribuimos o se vivía en comunidad y, y hoy en día no sería volver a, una, a un modelo viejo? ¿O para vos, como se vivía antes del capitalismo, no era para nada, bueno, bastante antes del capitalismo, no era para nada el modelo que ustedes plantean? No, todo eso tiene que ver con la sustentabilidad. O sea, el modelo ese que vos decís existió en algún tiempo, digamos, los cazadores-recolectores, que eran pequeñas comunidades sí. muy chiquititas que vivían de acuerdo a su capacidad de producir recursos, digamos, de tomar los recursos de la tierra, porque estaban acordes con el equilibrio dinámico que podían tener con eh, su entorno. Ahora, a medida que empiezan a crecer la, las poblaciones, a medida que empiezas a tener otras necesidades, necesitas organizarte de formas distintas. Este sistema en algún momento funcionó, digamos, cuando de hecho el trabajo era escaso, el tener que dar algún incentivo, digamos, aunque sea monetario, que era la forma de decir, bueno, eh, la sociedad tiene una cierta deuda con vos, entonces vos eh, tomás de la sociedad una cierta parte. Eso funcionó, hasta que eh, eventualmente se llega a que el trabajo ya no es escaso, como es hoy en día. Hoy en día el trabajo no es escaso. Es superabundante, depende solamente de la capacidad que tengas para generar energía. Entonces, tu pregunta viene por el lado de la sustentabilidad. Hoy en día necesitas una, una fuerza de trabajo tan grande para sustentar a la, la población que no lo puede ser una, no una persona, o sea, no lo puede ser la fuerza de trabajo de una persona. lo sea, tienen que hacer maquinaria, porque la maquinaria es la mejor forma de convertir energía en trabajo útil. Ya lo que estabas preguntando eh, iba al punto de si era volver a un punto común. es común. ¿eh? Exacto, o, o si vos me podés decir no, porque la verdad que hace millones de años atrás, en cierta forma sí, todo era gratis, pero no a un modo de, de forma colaborativa, por ejemplo. Era forma colaborativa, aún así hay un montón de diferencias. La antropología describe esto, eh, o al menos Marx lo describía, como comunismo primitivo. Esto que nosotros proponemos tiene puntos en común con un montón de ideologías, por nombrar algunas, comunismo, anarquismo... ...tecnocracia, etcétera... ...ahora, no somos ninguna de ellas... ...porque si dos conjuntos tienen al menos una diferencia... ...no son lo mismo... ...bueno, en este caso hay un montón de diferencias... ...con el comunismo, con la tecnocracia... ...con el comunismo eh, primitivo, con la anarquía... ...hay un montón de diferencias... ...en el caso particular del comunismo primitivo... ...a las sociedades de cazadores y recolectores... ...primero que nada eran tribus de 50 personas... ...cuando mucho... ...acá estamos hablando de una economía global... De ...una economía planeada global... ...ahí tienes una gran diferencia... La otra diferencia es que en ese momento no existía el método científico, hablar de arribar a las decisiones era totalmente ridículo, no no, no no tenía sentido. Este no existía la tecnología, no existía la, bueno, no existía la tecnología que tenemos hoy en día, no existía la automatización, este, o sea, hoy en día yo siempre doy el ejemplo de con respecto a cuando me hablan de la automatización yo digo yo no conozco a nadie que pueda meterse 5 metros bajo tierra y medir cada 5 milisegundos la salinidad y el pH de la tierra para enviárselo a una computadora y que la computadora calcule cuántos nutrientes le tiene que mandar a la tierra para que, las plantas, para que la tierra esté fértil y las plantas crezcan más eso en un comunismo primitivo no tiene ningún sentido sin embargo hoy en día sí así que hay un montón de diferencias ahora el concepto básico del sistema de valores de cooperación, en ese sentido es igual. Bien. Bueno, Marco, Joaco y Diego, del Movimiento Cegues Argentina. Desgraciadamente tenemos que darle un cierre a esta entrevista. Quienes quieran ver los documentales A www.mirastedocumental.com.ar La página del movimiento es seiguesargentina.com O SeigesCava.com.ar Aún así entren directamente a mirastedocumental.com.ar Que ahí los redirige a la página nacional Y a la página de Cava Así que les repito, mirastedocumental.com.ar No sé si alguno de mis compañeros querrá decir algo Sí, algo que me gusta decir siempre Cuando vean los documentales, critiquen todo Absolutamente todo lo que no les gusta Lo que no entiendan, piénsenlo eh, tómense el tiempo Y sobre todo, háganse una pregunta Que es, en este sistema es muy pertinente Que es, ¿quién sale ganando con esto? A ver, este sistema, ¿quién sale ganando? Pregúntenselo Y van a empezar a arribar un poco Al, al, al tren de pensamiento que tenemos nosotros uh -huh. O sea, nosotros no buscamos que gane alguien Pero bueno, eso es lo que tiene que preguntarse por ustedes mismos Bien, entonces, ha sido una emisión nueva de La Ventana entre Vos y la Realidad con los chicos del Movimiento Sadegeist Argentina. Mucho por hablar. Eh, les recomiendo que vean los documentales. este Yo los vi y hay muchas preguntas que acá surgen que, que se responden ahí y, por supuesto, se pueden comunicar con ellos Los nombres de los documentales, por si no los conocen, son SideGeist Addendum y sidegeist Moving Forward. Bien. Bueno, muchachos, Coco, Santi, Milo, Mati, Ale, Munareto y Lucas Suárez nunca se me olvida de alguno hoy me olvidaré, me olvidaré de mí eh, un abrazo para todos y nos veremos el lunes que viene ¿no?